Vamos a desempolvar este lugar, banda Hay mucho polvo y espérame Bienvenidos, banda, ahora sí a la cuarta entrega Después de 20 días de no haber visto Memegams Bienvenidos a la cuarta entrega de los memes del canal Así que... Eh... Va a haber muchas cosas que quizás no entiendan Porque necesitan un poquito de contexto Y yo de contexto, pero no de ese estilo Esta es la mejor cara que tiene la foquita Cuando vi esta cara yo dije ¡Wow! Este es su avatar, güey. Hazme esa carita otra vez, por favor. Necesito esa carita, güey, porque te juzga, güey. Entra, entra en lo profundo de tu ser y profundo de tu alma, güey, y juzga cualquier cosa que hayas hecho, güey. Siente, sientes como que tienes que hacer todo bien, güey. Poquita hermosa. Eh, es que ya regresó la poquita, güey. Regresó de una forma muy rara, eh. Inmediatamente pensé en Abster. ¿Ah, chis qué pedo? Así que sí soy un chico y también soy un chislado y un sonso y un cabeza de chorlito. ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo... Soy... ¡Ey, cálmate! Soy... ¡Tranquilízate! Soy... ¿Qué pasa? ¡El señor de la noche! <risa> ¡Hombre mitad animal, el señor de la noche! Cuando estaba ahí con Lunaria en la supuesta cita, güey. Ya el chile no sé qué era, güey. En la, en la cita. <ríe> ¿Por qué me dejan que haga yo estas cosas, güey? ¿No se supone que esto es como humillarse uno mismo o algo por el estilo? ¿No? ¿No tiene alguna connotación de ese estilo? Era cita, güey. Hijos de la fregada. Bueno, ya que no puedo cambiar de opinión. Me defraudaste chapú. Dejaré de chapulinear. ¡No! <ríe> eso fue lo que pasó con, con... Cuando terminó la cita con Lunaria, ¿verdad? ¿A poco sí se sintieron... Por eso es que lo apoyamos patrón, para humillarse. Digo, para triunfar en, en Twitch. Gracias por su apoyo. Esto fue su Reacción después de ver la cita, la cita con un área, wey. Las chicas tirando directas a Gamster. Si sí, dice sí que no es cierto, nos debe contexto. ¿Cuáles indirectas, güey? Ustedes se lo están imaginando todo. No hay indirectas. Durante todo el stream. No veo nada, banda. Voy a ignorar eso. Pero durante el contexto... A Lunaria. Lo resiste. Es que, güey... Estuvo fallando mi cable. Durante algo... Una parte de la cita con Lunaria. Pero resulta ser que cuando le di contexto, güey... No falló. Así nomás. Aguantó el cable. No sé cómo. No sé por qué. Se desconecta cada rato. Me reiniciaba el chat No podía ver hacia abajo. Me metía en muchos malentendidos. Y aún así... Ahí va, el mejor cable que ha tenido un chapulín. Sí, güey, sí, güey. de ahí salió el baile de ayuda. Ya no podré hacerlo, güey, ya no podré hacerlo. ¿Recuerdan? O sea, el baile donde me quedo trabado y les digo, ¡Ayuda, esto no es un baile! <ríe> Necesito ayuda, mi cable está muriendo. Cuando el chat obliga a Gamster a tener una cita con, en VR con Lunaria, ¡Vas a ser un dios y te gustará! Güey, ¿eso, ¿eso sale en eso? No sabía que eso salía en Bob Esponja. Tremendo plot twist el de ayer. <ríe> ayer sí comí. Wey, es que hay un meme Hay un meme que dice que <risa> Mis razones para no hacer stream Ayer no comí Ayer no comí, banda No voy a hacer stream <risa> ¡No! <risa> ¡Qué buen edit, loco! Cuando me sacó el corazón la poquita, güey Cuando alguien que... No es el chapu camo mi Vegas Quítenme las manos de encima, chengos mugrosos <risa> Este... <risa> ok, ok, ok <risa> Viaje en el tiempo, mi stream Apuestas, peso, rifas ¡Wey! ¡Wey! ¡No mami! Este es un meme de hace... Uh, de Hace mucho, güey. Cuando mis streams eran para apostar, güey. Al chile. Venías tú todos los días acá y pum, apostar dinero. Pa, pa, pa. pa. Apuestas, apuestas peso, pues, entras a las rifas. Hombre. Hace, hace, hace... Hace como un año o dos. Entre uno y dos años. Esto fue, esto fue cuando mi cable dejó de funcionar. Ya no podía entrar a ver chat. Pero lo más extraño es que al día siguiente, creo yo... Al día siguiente, lo probé otra vez Dije, bueno, pues no sé, a ver, a lo mejor Y tengo suerte, y vuelve a funcionar Por alguna extraña razón, y funcionó tan bien, güey Tan bien, que ya no tuve que moverme a nada Entonces el cable estuvo así como de que ¡Ah! Estoy... ¿Cómo era? Estuvo tirado así, muerto, güey Estuvo tirado así como que muerto ¡Ah! Estoy muerto Se iba al cielo, güey, iba así, mira <tose> ¡Ah! ¡Ah! ¡Chingado! ¡Se me metió una! ¡Ah! ¡Una nariz! ¡De una... una mosca a la nariz! ¡Qué pedo! Es bueno... ¡Tututu! ¡Pinche mosca! ¡Ya me estaba chingando cada rato! Y de repente cae el cable así como de que... ¡eh! ¡Hey! ¿Qué pasó banda? ¡Contexto! ¿Alguien se va a FK? Las dalgas de la pobre víctima! ¿El Gamster en corto? ¡Eh! <ríe> ¡No soy yo! Gamster después de la cita con Lunaria se hizo furro Es que uno tiene que adaptarse ¡Wey! Se le llama adaptarse y sobrevivir. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse a diferentes ambientes. Ah, no, man, no. Mi humilde beat. Me da un kilogramo de contexto, bailecita, nalgada y show privado. Yo les pedí este meme Este me encanta porque así es. se suscriben. Una suscripción y se me da contexto, por favor. Descansar y dormir las 7-8 horas recomendadas. Desvelarte en el server de Discord de Gams viendo Tinkerbell. Creo que sí fue una mamada, ¿no? Vimos Tinkerbell. Está chida la película, pero... Pues ya no somos tan niños, ¿no? No es lo mismo que ver Barbie. Barbie todavía te entretiene. Ah, no, no, no. ¿Le sea la ratiza o no? A ver, vamos a ver. Dice... Se cae tu elote, güey. Así nomás. Se cae tu elote. Ren te da el suyo. ¿Por qué mi control está mal, güey? ¿Qué pedo? Se está moviendo raro. ¿Tiene ganas de analguear o qué pedo? Mira, se mueve solo, güey. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira, mira. Mira, mira, mira, mira. mira, mira, mira, mira la bestia, la bestia! A ver, se cae tu elote. Ren te da el suyo. Kira te va a comprar otro, pero choca el carro en el camino. <risa> Cindy siente feo que se cayera tu elote, pero igual se ríe y luego se le cae el suyo. ¡No! Silberg se ríe y dice que estás pendejo, pero de rol. <risa> Puro rol, banda. Que dice Alan, dice que mejor te invites unas hamburguesas. Sí, así es la, ley. Kila, no te invita a un elote, pero te invita a pistear y termina tomando todo el fin de semana. ¡No mames, Kila! Ahí sí no le esté tanto. Yo, le invito a uno a tu novia y se pone a bailar. <risa> está, está, está bastante, bastante, bastante cierto, ¿eh? hasta cierto punto. No, espera, se cae tu elote, el de Ren sería... Le se da un elote a un español. Así... Nah, bien, bien sentido, ¿no? <risa> Segunda temporada. Hola, ¡Oh, vicio! <risa> Versión Netflix. Uy, está muy bonito el dibujo, el de arriba, ¿eh? el del manga Está muy bonito, me gustó El chip Gamster por Raccoon, cada día más canon ¡A la bestia! Pues fue cuando fue el contexto ¿No? El contexto doble ¿No morritas? ¿Cómo que no morritas? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que...? Ah, en cierto, es broma, broma Darle VIP al seguidor que durante meses ha juntado sus, ga ha juntado sus Gamsters O que la no se sé leer, güey Darle el VIP al seguidor que durante meses ha juntado sus Hamsters Y lo ha canjeado Darle VIP a las VTubers que se pasan por el chat A ver, ahí, ahí sí no, ¿eh? Porque le acabo de dar VIP a Alguien que justo hace nada, este. canjeó el VIP, güey. No, no, es que a veces no siempre puedo, güey. No siempre puedo. Banda, no me la van a creer. Estoy en el pueblo de Gams. A la bestia. ¡Ah! Chapultepec. El nombre de Chapultepec, güey. Viene eh, Chapulín en las montañas o algo así, güey. Chapulín en, en. Pueblo de Chapulín o algo así. ¡Intervención! <risa> Una mordida. <Contrólate>, <risa> Los <peces> son amigos. <risa> Cuando una mujer en VR se pone enfrente de Gamster y él trata de suprimir su instinto. Todos menos el chat. ¡Controlate, Gamster. Son amigas, no son para nadie. ¡Una mordera! No puede ser, aparezco en la portada. Esto fue lo del domingo. Cuando hicimos un pequeño evento ahí en... en bueno, un pequeño... No evento, sino que nada más reuni, nos reunimos aquí en VR Chat, güey. Tomamos una de las fotos. ¡Una de las fotos, güey. Alguien puso corazones. Y mira a quién taparon. El chat obliga a Gamster a bailarle a la invitada. Vas a ser un dios y te gustará Gamster Porque me lo ordenó <risa> Arco texto. <risa> no contexto No es cierto, Gamster intentando cambiar el tema La viaje confiable Equio y te crecía Dentro de baraco Gamster se queda solo con x chica El Gamster chat ¿Qué? Pues te empiezan a donar subs a lo pendejo Y llegan a la meta del contexto <risa> Maravilla Ay, quieren que le baile a todo lo que entre perrechado eh? Yo, Gamster, me robaste a mi novia El patrón en corto Sí. Pero el PRI robó más. Camp cuando le dicen? No le den tantas vueltas. El problema es que alguien lo puso en modo chapulín y no en contexto. ¡Ah, la bestia! Con razón. Ella tiene una foto mía. ¿Sabes qué significa? Que es fanática de lo sensual. Este meme me encanta, güey. Muy bueno, muy bueno. <risos> Ella tiene una foto mía. ¿Sabes qué significa? Que es fanática de los sensuales. <risos> La suegrita grabó al gángster. <risos> <risos> <risos> <risos> <tos> ¡Eh! Oh, ya! <yeah! risos> <risos> ¡Qué Absolutamente nadie. Es el patrón ligando. ¡Pal piso, loco! ¡Ja, Mastizo contra el piso. ¿Por qué tan elegante, Homero? Hoy hay meme gams. Yo les dije. Y pasó. Vives a ver, ven. ven. Ven, ven, ven, ven. Vamos, vamos. La... A ¿Por qué? No está, no está pasando nada. Aquí está normal. Aquí está suelta normal. La la... Suelta a la ¿Por qué? Sullivan, suelta la <risa> suelta la eh, Uy, pero... Aquí los vecinos se quejaron, güey. Por... Se quejaron los vecinos. ¿Qué? ¿Por qué esa se la robaron, viejo? Ese niña es robada, extraviada, güey ¿Cómo? ¡No, no, no! no. <ríe> ¡Qué babada, güey! Y sin tus chapulines, Gamster, una snack ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? <risa> También, también puso un meme cute, güey No mames Manioso, dice Se busca gato mañoso Eh, respeten, respeten Le pierden puntos en las nalgadas No tiene puntería en Valorant Las vistas son momentáneas Pero los contextos son eternos ¿Qué dibuja, señorita? Una mentira O quizás un final feliz Meme Gams 4, banda Ahora sí Se me acabó la batería, güey Ya, güey, ya se me acabó la batería, mira Con razón se me estaba desconectando, güey Siquiera puedo caminar, güey Mi pie derecho está tieso ando tieso bueno mi pie <ríe> mi pie derecho nos vemos gente que les vaya bien muchísimas gracias por acompañarme soy manco miren ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!